Buenas noches a cada uno de ustedes, grandes bendiciones en esta oportunidad Hoy vamos a concluir precisamente este tema que lo habíamos iniciado ayer Había sido anunciado también con días de antelación Relacionado con esta impactante profecía que muy pronto se va a cumplir en nuestros días, en nuestro tiempo Impactantes bolas de fuego que la Sierva del Señor nos revela allí en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 2, página 25, donde precisamente este estudio va a estar basado en esta oportunidad. Ahí veíamos en el video una, una representación de lo que será este evento dentro de muy poco tiempo a producirse aquí en, a escala mundial, en diferentes partes del mundo. Y de esa manera poder hacernos una pálida idea de lo que esto va a significar para toda la humanidad. Eh, un saludo para todos los que nos acompañan. Pues estoy viendo allí eh, los saludos que ustedes están dejando en el chat que tenemos en este momento. 21 horas con 4 minutos de este día eh, viernes 2 de octubre. Ahí un saludo también para quienes nos acompaña Julia Pozo, saludos atentos para cada una de las personas conectadas, nos dice ella. Alfredo Enrique Mondaca, eh, feliz sábado a cada uno de ustedes, bendiciones, Fernando. Eh, igualmente para ustedes, un abrazo ahí, Alfredo, eh, Julia Pozo. También Alejandra Araya, feliz sábado desde Quintero, allí está conectada nuestra hermana desde Quintero. Un saludo para Quintero allá en el sur. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Ruth Cortés, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones también. Eh, saludos cordiales para todos aquellos quienes nos acompañan en esta oportunidad, de este día viernes, ya sábado, Día del Señor. Y vamos a terminar hoy esta, como dije al comienzo, esta impactante profecía. Eh, sin embargo... Eh, hablando un poquitito relacionado con esto, eh, en lo personal nunca he tenido la oportunidad de poder predicar este tema o bien de estudiarlo con alguien, solamente en lo que uno conoce como conversaciones de pasillo solamente. Sin embargo, eh, un tema como este que es de paso quiero allí advertirles que es un tema delicado, es un tema serio y más que un mensaje es una advertencia que Dios nos está haciendo a través de su mensajera es una advertencia seria, delicada que si no estamos atentos a este tipo de acontecimientos este tipo de mensajes que el Señor nos, nos, nos entrega nos va a sorprender de la misma manera que nos ha sorprendido este evento a escala mundial que también es mundial, que es esta crisis eh, biológica o esta catástrofe biológica que ha originado eh, toda esta crisis que estamos viviendo con escuelas cerradas, gente sin trabajo, gente angustiada. Eh, pensando en esto y haciendo una comparación, me imagino la, lo que muchos van a vivir eh, cuando, muchos de nosotros vamos a vivir cuando... Nos, eh, seamos testigos presenciales de este acontecimiento que va a ocurrir sobre la Tierra. Será realmente impactante lo que va a suceder y merece nuestra atención ahora para no ser sorprendidos cuando esto ocurra y el temor se apodere de cada uno de nosotros. Porque así como nunca nadie nos anunció que iba a venir una pandemia porque... En lo personal nunca escuché un sermón que iba a venir una pestilencia. Siempre eh, estuvimos en una reserva relacionada con este tipo de eventos y ahora todo esto lo tenemos encima. Lo mismo va a suceder con este otro acontecimiento en diferentes partes del mundo que nos va a tomar allí por sorpresa, algunos de forma desprevenida. Por lo tanto es... Eh, importante para cada uno de nosotros que conozcamos que lo que Dios nos revela a través de su palabra. Una profecía vital, una profecía extraordinaria, impactante, que muy pronto se va a cumplir sobre la tierra. Grandes bolas de fuego, la gran catástrofe sobre la tierra, y esta es la segunda parte que vamos a abordar. Sin embargo, antes de poder... Eh, ver eh, esta, este estudio, quiero invitar a cada uno de ustedes para que podamos eh, orar y pedirle al Señor que nos bendiga. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias por este momento que tú nos das. Pedimos tu bendición en este estudio de tu palabra, de lo que nos revelas en relación a lo que va a acontecer sobre la tierra. Permite que sea de una gran bendición para cada uno de nosotros y lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar nuestra presentación relacionada con esta impactante profecía que, como dije, va a acontecer sobre la tierra. Grandes bolas de fuego, la gran catástrofe sobre la tierra, segunda parte. En su infinito amor, Jesús... Eh, ...nos ha revelado lo que va a acontecer sobre la Tierra. Recordemos que en, en algunos eh, videos anteriores... ...habíamos mencionado que la palabra Apocalipsis... Eh, ...viene del griego apocalipsis ...que significa literalmente descorrer el velo. Y la figura allí representada nos, nos, nos muestra, nos ilustra... ...precisamente lo que es el sentido del libro de Apocalipsis... ...una revelación descorrer el velo, mostrarnos precisamente lo que va a acontecer en el futuro. Y esto es eh, amor puro, este es el amor de Dios porque nos muestra con cariño lo que va a acontecer en el porvenir, con un amor que solamente Dios puede expresar de esa manera. Se nos revela que el, el momento que en este momento estamos viviendo como humanidad, la época actual es de interés abrumador para todos los que eh, están viviendo sobre la tierra gobernantes, estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad y los pensadores de ambos sexos, hombres, mujeres y de todas las clases tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor nuestro observan las relaciones tirantes y llenas de inquietud in, y llenas de inquietud existen entre las naciones observan la intensidad que se posiciona de cada elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo notan ustedes la inspiración nos revela nos dice algo grande y decisivo está por acontecer en la tierra algo grande y decisivo no esta cita no, no revela el detalle de lo que precisamente va a acontecer pero si reunimos un cuadro completo de estas podemos formar, eh, podemos eh, ver allí formarnos un panorama de lo que precisamente va a acontecer. Que el mundo se encuentra al borde de una crisis estupenda. Sin embargo, las crisis siempre son el resultado de algo. No es, eh, la crisis no es una crisis en sí misma, no es un evento en sí mismo, sino que está producido por otro tipo de acontecimientos sobre la tierra. El apóstol Juan Estando en visión oyó una gran voz que exclamaba en el cielo ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido vosotros teniendo gran ira sabiendo que tiene poco tiempo eh, Este texto allí del libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 12 eh, Nos revela el apóstol Juan que el diablo ha descendido a la tierra con gran ira Y es interesante allí lo que menciona porque habla de que tiene poco tiempo ¿Cómo sabe él que tiene poco tiempo? ¿Ha estudiado las Escrituras como para poder interpretar la línea cronológica y poder saber que le queda poco tiempo? ¿O alguien le dijo que tenía poco tiempo? Ahí hay un estudio interesante para una próxima oportunidad. Sin embargo, espantosas son las escenas que provocaron esta, esta exclamación de la voz celestial. Es decir, es preocupante lo que Juan eh, escuchó y escribió él allí en, en la palabra profética. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando al fin y su obra de engaño y destrucción va a terminar precisamente en el gran tiempo de angustia de Jacob. Un aspecto que también nosotros debemos de conocer entender es que van a venir calamidades. Vendrán calamidades, calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperadas y estas destrucciones se van a suceder unas a otras. Ahí la, la expresión pavorosa se refiere a un acontecimiento preocupante, eh, terrorífico, algo abrumador para el ser humano. Yo me pregunto, cuando estas cosas comiencen a suceder, eh, ¿el pueblo de Dios va a levantar su cabeza?, porque la redención está cerca, o bien vamos a convertirnos en estatua de sal en el agua. El mundo también se va a ver inmerso en esta crisis espantosa. La crisis no solamente va a venir para la iglesia, es una crisis a escala mundial, a escala mundial donde el mundo se va a ver involucrado en lo que va a acontecer. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y prestando fal eh, eh, presentando falsedades ante el pueblo, ante la gente, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos se despierten. Interesante, eh, Dios permite ciertas cosas para que precisamente los, eh, los sentidos allí se despierten. Algo grande y decisivo está por acontecer sobre la Tierra. Eso es una, eh, una referencia a la, a la cita anterior. Algo grande, pero también va a ser decisivo lo que va a acontecer sobre el planeta. Eh, también se nos revela eh, en la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la Tierra. Ya están cayendo juicios, plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios y las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Todos estos eventos que estamos escuchando, viendo a diario o semana tras semana de una calamidad aquí otra por allá, solo anuncian acontecimientos de mayor gravedad. Si esa es la lectura que hacemos de la inspiración que nos revela todo esto, entonces hagámosla de esa manera, esta lectura de los tiempos. Cada evento que ocurre anuncia un acontecimiento de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y ya crecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales van a ser rápidos. Eh, grandes cambios se nos revela que van a ocurrir cambios extraordinarios más allá superiores a lo que fue eh, años atrás la caída del muro de berlín por lo tanto debemos estar apercibidos para lo que va a acontecer dentro de muy poco en la tierra no debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos grandes y decisivos acontecimientos que serán hitos en la historia de la humanidad Me gusta bastante esta declaración. El 12 de noviembre de 1902, eh, Ellen White escribió, está llegando el tiempo cuando vendrá la gran crisis de la historia. Cuando todo movimiento en el gobierno de Dios será observado con intenso interés e inexplicable aprensión. En rápida sucesión los juicios de Dios caerán uno después de otro. ¿Cuáles son estos juicios? Fuego, inundación y terremotos guerra, derramamiento de sangre. Sin embargo, después eh, ella escribe lo siguiente, algo grande y decisivo tendrá que necesariamente ocurrir pronto. Impresionante la, la cita, extraordinario. Algo grande y decisivo tendrá necesariamente que ocurrir pronto. Sin embargo, si interpretamos esta última declaración en el contexto que estábamos leyendo, esto que se refiere a algo grande y decisivo que va a ocurrir pronto, se refiere a algo que tiene que ver dentro de eventos naturales como fuego, inundación, terremoto guerra o derramamiento de sangre por lo tanto eso grande y decisivo va a ocurrir muy pronto se nos advierte que algo muy grave y terrorífico acontecerá sobre la tierra esa es la interpretación que podemos hacer del, del pasaje anterior eh, la transgresión casi ha llegado a su límite máximo La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror eh, Pronto, dice la sierva del Señor, eh, ha de venir sobre los seres humanos un gran terror ¿Qué es aquello que va a venir eh, muy pronto sobre la humanidad, pero que a su vez va a ocasionar un gran terror? El fin está cerca y nosotros que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo, como una sorpresa agobiadora. Es decir, eh, la palabra irrumpir es algo que se produce de manera abrupta, eh, algo que interrumpe un curso de acción, eh, una agenda cierto establecida, y a su vez es algo agobiador, porque habla de una sorpresa agobiadora, pero que a su vez va a ocasionar terror en la humanidad. Eh, me pregunto, cuando estos eventos estén aconteciendo en el mundo, eh, ¿cuál será nuestra reacción frente a esto? Eh, ¿Cómo vamos a, a enfrentar los acontecimientos? Eh, esta cita, no, ya prácticamente con ello entramos en, en, en, en materia en relacionado, relacionado con este evento. Eh, en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante, escribe. Tuve la sensación de que despertaba del sueño eh, en un lugar que no era mi casa y desde las ventanas veía una terrible conflagración. Eh, ella está en visión y observa a través de las ventanas en visión una terrible conflagración. La palabra conflagración tiene que ver con una catástrofe de orden natural. Sin embargo, cuando se usa la palabra conflagración, eh, se refiere a un acontecimiento solamente producido por fuego, donde el fuego está involucrado, donde el fuego arrasa y destruye todo. Está, eh, se utiliza dentro de ese contexto la palabra conflagración Y esto consistía, eh, esta terrible conflagración En grandes bolas de fuego que caían sobre las casas Impresionante eh, Contemplar una escena como esa eh, Ya sea en visión o bien ya cumplida en, en nuestra realidad Ver del cielo caer grandes eh, bolas de fuego sobre casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones tiene que ser sumamente abrumador, terrorífico ver un evento que se cumple de esa manera era, como consecuencia, cierto, era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos interesante esto, muchos lugares estaban siendo destruidos eh, aquí en esta cita eh, se, se habla de las bolas de fuego en plural, son varias, son muchas. Por lo tanto, están cayendo al mismo tiempo, eh, o bien tal vez eh, en, una, en un espacio de tiempo, pero en, en diferentes partes, en diferentes lugares. Porque dice, terminando allí, habla, eh, y muchos lugares, ¿no? muchos lugares estaban siendo destruidos. Eh, la magnitud... ...de lo que se está produciendo es a tal punto que... ...obviamente allí cierto los bomberos eh, y toda lo, la, la gente involucrada con esto de rescate... ...era imposible apagar los incendios, los incendios que se producían... ...por lo tanto si las, estas bolas de fuego caen sobre las casas... ...no está hablando de que cayó sobre una casa... ...está hablando de una... ...porque si, es imposible también que no, no se pueda controlar el incendio de una casa... Está hablando de la destrucción de manzanas y manzanas dentro de una ciudad. Era imposible apagar los incendios y muchos lugares estaban siendo destruidos. ¿Cuál es la reacción, las consecuencias ahora entre las personas? El terror de la gente era indescriptible. Desperté de cierto, después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Esta cita está basada en Eventos en evento del Último día, capítulo 2, página 25, y aquí se describe este evento en forma plural, muchas bolas de fuego. Sin embargo hay una segunda visión en el mismo capítulo, en la misma página, de este mismo evento. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Ahora ella escribe y dice en singular, vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas eh, instantáneamente, dice ella. Vi una inmensa bola de fuego que caía ahora en medio de un grupo de hermosas casas. En La visión anterior eh, era en plural, ahora lo ve en singular. Oí a alguien decir, eh, hay un grupo de personas que están contemplando esto, oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Eso es, lo que, eso es lo que exclama el primer grupo. Pero hay otro grupo que dice lo siguiente, otros dijeron en tono de reproche al que sabían de estos juicios, vosotros que sabíais de estas cosas, eh, ¿por qué no dijisteis nada? Eh, nosotros no lo sabíamos. Por lo tanto, hay, hay un evento en singular, otro en, en plural, ¿cierto? Eh, el terror es indescriptible, hay destrucción de manzanas y manzanas en ciudades, y, en muchos, y muchos lugares en, en el mundo están siendo destruidos al mismo tiempo. Y la gente reacciona sobre un grupo de personas que sí conocía del evento, que sí tenía conocimiento de las profecías apocalípticas, porque el primer grupo decía, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra. Lo que no sabían era que serían tan pronto, es decir, proyectaban los eventos escatológicos bien lejos de nuestros días. Y sin embargo, lo sorprendió dentro de muy poco tiempo, así como la pandemia nos ha sorprendido dentro de muy poco tiempo. Eh, y sin embargo, el otro grupo, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Eh, si, si analizamos estas dos citas eh, de una manera cronológica, la, la cita 1, eh, que habla de, en plural de grandes bolas de fuego, fue escrita en 1906. Y pasan dos años y recién escribe la segunda cita en 1909 cuando ella habla en singular de una sola bola de fuego y es interesante que en, el, en 1906, en ese año eh, se produjeron, eh, cuando ella escribe esa cita se produjeron varios eventos en la naturaleza como por ejemplo el cumplimiento eh, y que a su vez había sido anunciado con casi tres, seis años de anticipación el terremoto de San Francisco en Estados Unidos el 18 de abril de 1906. Y meses después, ese mismo año, en, en nuestro país, en la ciudad de Valparaíso, el 16 de agosto de ese año, en, a las más o menos 10 para las 8 de la noche, se produce el gran terremoto de Valparaíso. Con tsunami hubo gran destrucción. Y en el caso de San Francisco fue a las 5.12 de la madrugada, de la mañana. Por lo tanto, ese año que ella recibe la visión de las bolas de fuego, otros eventos también se estaban cumpliendo de carácter geológico. En eh, 1907 no se registra ningún otro evento. Sin embargo, en 1908 ocurrió en Tunguska, en Rusia, en 1908, en eh, eh, la caída de un gran meteorito, una gran bola de fuego, según los testigos que, eh, presenciales del lugar, eh, los lugareños describen una inmensa bola de fuego y las evidencias quedaron allí también plasmadas, por lo tanto, en, en la naturaleza, los árboles destruidos, un gran cráter. Pero este no era el cumplimiento de la visión que ella había visto en 1906, que, o que había escrito en 1906 porque en 1909 vuelve a escribir proyectándose hacia el futuro. Por lo tanto, el evento de 1908 en Rusia no cumple con las características de poder decir eh, aquí se cumple esta profecía, porque, eh, porque en ningún lugar estaba siendo destruido al mismo tiempo y cayó en un lugar despoblado donde muy poca gente lo vio y en la otra cita o en ambas citas se habla de gente terrorizada y grandes lugares destruidos y donde los incendios eran imposibles de, de apagar si analizamos detenidamente la cita dice que, eh, bueno, ahí se habla de grandes bolas de fuego eh, la evidencia sugiere que estos tienen que ser eh, meteoritos eh, que se van a precipitar sobre la tierra y posiblemente eh, eh, bueno, de tanto de estos cuerpos celestes que están en el precisamente dentro del sistema solar se precipiten sobre la Tierra. Eh, dice que caían sobre las casas, es decir, provenían desde arriba, porque si caían, ¿cierto?, provenían desde arriba. Por lo tanto, ya nos está corroborando de que es un evento cósmico. Y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones, es decir, se estrellaban, ¿cierto?, y producían las explosiones. Era imposible apagar los incendios que se producían. Esas son las consecuencias posteriores del impacto. Eh, manzanas enteras estaban siendo destruidas en diferentes ciudades del mundo. Ya hemos visto, analizado cómo las ciudades del Señor las va a visitar con su juicio. Y muchos lugares estaban siendo destruidos. Esta caída de bolas de fuego se está produciendo, por lo tanto, en forma simultánea en diferentes partes del mundo. Será la noticia del momento. El terror de la gente era indescriptible. La reacción era... Como dice allí indescriptible, los temores eh, teóricos de la gente ahora se hacen eh, realidad. Aquellos que nunca quisieron eh, conocer de este tipo de acontecimientos, de estas profecías, ahora están sumidos en un terror eh, prácticamente abyecto, que, del cual no saben cómo manejarse, cómo, cómo sobrellevarlo. Eh, por lo tanto, yo te felicito a ti, que en este momento estás escuchando esta... Advertencia del Señor para que nos preparemos y de esa manera poder escapar de este tipo de juicios que van a venir sobre la tierra. Ahora, ¿qué tan real son los peligros que enfrentamos en relación a este tipo de acontecimiento? ¿Es una realidad? ¿Es algo ficticio que se nos presenta? Eh, en eventos de los últimos días, en el mismo capítulo 2, es cierto? el capítulo 2, señales del pronto regreso de Cristo, en la página 27, aumentarán las hambrunas. Eso ya lo estamos viendo ahora. Las pestilencias barrerán a miles. Esa, esa expresión, esta profecía de la pestilencia, está hablando de una pandemia. Porque no está hablando de, una, de, un, eh, de un evento biológico eh, simple, sino que... Dice que las consecuencias barrerán a miles, por lo tanto ya estamos viendo el cumplimiento de este evento en nuestros días. Ahora dice, a nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Cuando se refiere a las potencias externas, ella está hablando de amenazas provenientes desde el espacio. Por lo tanto, hay peligros, dice ella. Por lo cual corrobora el cumplimiento de lo anterior. Entonces les dijo Jesús, ahí ya en el sermón del monte de los olivos, el sermón apocalíptico de Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y Jesús mismo lo advierte, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Grandes señales del cielo que van a ocasionar terror en la humanidad. Eh, Jesús ha revelado muchas cosas, sus palabras son reconfortantes eh, Hay palabras extraordinarias de Él, pero Él también habló claro para nuestros días Habrá terror y grandes señales del cielo ¿Ha sucedido algo así en el pasado? Eh, en, en nuestro pasado, aquí ahora, eh, prácticamente de nuestros días eh, precisamente aquí está lo que yo les mencionaba, el 30 de junio de 1908, allí en, en Siberia, Tunguska, en Rusia, eh, cayó una enorme bola de fuego, lo cual corrobora que un evento así es factible de cumplirse, y aunque no fuera factible de cumplirse, eh, esto va a suceder porque es un evento revelado, es una profecía apocalíptica, la cual no es condicional. Ahí ustedes pueden apreciar eh, las consecuencias ¿cierto? que dejó esta bola de fuego en su impacto al caer en el eh, allí en Siberia. Los árboles, el bosque fueron arrasados eh, en, en una sola dirección y muestra realmente el impacto extraordinario de lo que allí sucedió. ¿Se si cumplirá esta profecía? ¿y qué, tan cerca, ¿Y qué tan cerca estamos para que un evento así se vuelva a repetir y esta vez con serias consecuencias eh, mundiales? ¿Está muy cerca este evento? ¿Algo va a acontecer? Eh, las señales anuncian que un gran evento va a suceder sobre la Tierra. Un gran acontecimiento va a ocurrir. Ya estamos viendo cosas que posiblemente... Eh, eh, estamos ya vislumbrando eh, hay cosas que están aconteciendo eh, relacionadas con esto hay reportes de, de noticias que en diferentes partes del mundo y, y esto está tomando una, una frecuencia extraordinaria de bolas de fuego que se aprecian en el horizonte, en el cielo finalmente no tienen ningún impacto como lo que está en la profecía pero, eh, eh, a mi entender, son señales precursoras de que el evento que está revelado allí en la página 25 está muy pronto de cumplirse acuérdense, la, la profecía nos señalaba que eventos como esto eh, anuncian acontecimientos de mayor gravedad y el Señor ya está avisando eh, ...relacionado con esto... Eh, ...el 15 de febrero del... ...ahora no, no hace mucho ya contemporáneo de esto somos nosotros... ...el 2013 en Rusia... Eh, ...aconteció un evento extraordinario... ...miren, yo les voy a mostrar... Eh, ...unas imágenes reales... ...de lo que fue el impacto de esta gran bola de fuego que se vio el 15 de febrero del 2013 en Rusia. Eh, al comienzo hay, eh, se, se puede ver allí eh, un silencio, eh, cruza el cielo y ya eh, a, al correr los, los minutos allí en el video se va a apreciar, un, se va a poder escuchar un enorme sonido. Eh, si ustedes se ponen audífonos, ...van a escuchar mejor la magnitud de los estruendos de esta bola de fuego. Eh, si ustedes le ponen atención, eh, pueden escuchar lo que allí aconteció. Allí en Rusia, eh, el 15 de febrero del 2013... Impresionantes las imágenes que podemos ver son eh, videos reales de lo que aconteció hace unos años atrás, el 2013, en, en, en Rusia. Eh, esta bola de fuego que cayó desde el espacio, era un meteorito, eh, ocasionó eh, roturas de vidrio, graves daños en diferentes lugares. De donde, en, Ah, en, en el radio, cierto, que la onda expansiva abarcó, miles de heridos hubieron, los hospitales colapsaron y la gente estaba aterrorizada, estaba asustada por lo que había contemplado, lo que había escuchado. Un sonido eh, aterrador, ensordecedor, eh, relacionado con lo que había caído del espacio. Eh, nunca se había visto algo así en nuestro medio, eh, salvo, si no me equivoco, desde... El año 1908, aunque eso cayó en Tunguska, fue más que nada en un lugar despoblado, pero ahora aquí cae prácticamente dentro de una ciudad. Si ustedes me preguntan, ¿el impacto del meteorito de Rusia el 2013, el 15 de febrero del 2013, ¿es el evento de la profecía cumplido? No, no lo es. No es la profecía cumplida porque no, no se registran eh, los eventos que, o las consecuencias que la profecía revela. Por lo tanto, no es el evento allí mostrado. Por lo tanto, eh, queda todavía por cumplirse esta profecía. Sin embargo, si establecemos una cronología, una línea cronológica de este tipo de de, de, este, de este evento precisamente en el año 2013 nos vamos a encontrar con sorprendentes acontecimientos el 11 de febrero del 2013 eh, días antes el papa eh, Benedicto 16 él había anunciado su intención de renunciar al pontificado solamente anunciaba aquello el 11 de febrero del 2013 ese mismo día en que Benedicto 16 había anunciado su renuncia, o que iba o, o era su intención de renunciar cae un rayo sobre la basílica de San Pedro, en el Vaticano tras el anuncio de Benedicto 16 y, y generó un, un, un impacto mundial ver un rayo que caía y fue interpretado como un anuncio eh, prácticamente profético de lo que estaba aconteciendo, se anuncia la renuncia y al rato después cae un rayo sobre la Basílica de San Pedro. Días después, el 15 de febrero de ese mismo año, cae el meteorito en Rusia, en Chelyabinsk, ocasionando toda esa impresión, ese impacto entre la gente. Y el 28 de febrero de ese mismo año, Benedicto XVI renuncia al pontificado, convirtiéndose en un papa eh, emérito, eh, eh, prácticamente con... Eh, con el que iba a ser su sucesor eh, eh, coexistiendo ambos eh, juntos y era un evento histórico porque tampoco se había visto eso en hacía 500 años que dos papas estuvieran juntos y el 13 de marzo de ese mismo año eh, es elegido el papa Francisco I el cual también cumple un evento histórico porque era el primer papa jesuita pregunto eh, ¿Será posible que la bola de fuego que cayó en Chelyabinx con este gran impacto era un anuncio precursor de un gran evento que iba a acontecer? ¿La elección de un papa jesuita perteneciente a la orden de los jesuitas? ¿Es importante para el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 13 Allí ustedes pueden apreciar el rayo que ese día cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. ¿Qué lectura nosotros hacemos de todos estos acontecimientos que están ocurriendo sobre la tierra? ¿Cuál es nuestra lectura? ¿Qué es lo que hacemos frente a lo que acontece? Eh, Jesús dijo en relación a los eventos finales procedentes desde de, de espacio, o qué dijo él, ¿cierto? Eh, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, se levantará nación contra nación Vamos a oír de guerras, eh, sin embargo sediciones, no os alarméis, dice él Entonces lo, les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino Y ya como lo habíamos mencionado, él mismo dice, habrá terror y grandes señales del cielo Van a haber grandes señales del cielo Dios tiene un propósito al permitir que ocurran este tipo de calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, mediante fenómenos insólitos en la naturaleza. Entrando ya un poquito eh, dentro del tema algo más delicado, eh, ¿cuándo va a suceder este evento? ¿Cuándo van a suceder estos acontecimientos, estas bolas de fuego? ¿Cuándo van a caer? La, fíjense que la misma cita... La misma profecía allí contenida en el capítulo 2, la página 25, nos muestra, nos revela precisamente los tiempos. Miren, vamos a leerla una vez más. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones de nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron eh, destruidas instantáneamente. La segunda cita, eh, escrita en 1909, eh, dos años después de que ella ve la, en la primera eh, Bolas de Fuego, eh, en plural, ¿cierto? Varias bolas de fuego, ahora describe una sola en 1909, revela prácticamente un contexto en el cual podemos eh, hacer una interpretación en cuanto al tiempo. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la Tierra, mas no pensamos que sería tan pronto. Y otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Fíjense que en una, en una cronología del evento, en la primera visión, caen las bolas de fuego, hay destrucción, incendios inapagables en, en diferentes lugares en la, y el terror de la gente es indescriptible. En la segunda visión, nuevamente, ¿cierto? ella ve caer una bola de fuego desde el, desde el espacio sobre la tierra y genera la destrucción, incendios inapagables... Sin embargo, aquí aparece un primer grupo de personas. Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra. Este primer grupo de personas que aparece en la visión, eh, la cita sugiere que son personas, eh, son cristianos, son hijos de Dios. Y me atrevería a decir que son adventistas del séptimo día, este primer grupo de personas, porque dice... Ellos mismos dicen lo declaran. Sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra. Sabíamos, es decir, tenían conocimiento de los acontecimientos apocalípticos, de los juicios de Dios. Tenían conocimiento. Y prácticamente hoy en día el mundo gira en torno a discursos agradables, pero hay un grupo en la tierra que sabe que van a venir acontecimientos destructivos. Por lo tanto, sabíamos de eso. Lo que no sabía este grupo... Eh, que pertenece a los adventistas del séptimo día más no pensábamos que vendrían tan pronto es decir, eh, ellos creían que eh, este grupo creía, igual que seguramente la tendencia que tenemos ahora que eh, falta mucho tiempo para que sucedan grandes cosas seguramente será lo que pensábamos anterior a, a la pandemia a, a allá en Seguramente en enero o, o, o el año, del, desde el año pasado hacia atrás. O sea, eh, más no pensábamos que iban a venir tan pronto. Y sin embargo los sorprendió de un momento a otro. Eh, el segundo grupo de personas, vosotros que sabíais estas cosas, ahora esto es un reproche, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Por lo tanto, los que no saben, y los impactó, los sorprendió y están aterrados con respecto a estos eventos, le recriminan al primer grupo. Eh, Ustedes lo sabían, y lo sabían, y guardaron silencio. Nunca dijeron nada. ¿Y cuál es el motivo del cual, por el cual nunca dijeron nada? Ahora, ahora esto nos sorprende, y nosotros no lo sabíamos. Es, es, es un reproche del cual le están haciendo al primer grupo, de personas que sabían de los juicios. Ahora, por los diálogos, afirmamos, eh, perdón, por los diálogos, afirmaciones y reproches, podemos deducir que los que sabían de estas cosas, estos eventos, nunca lo predicaron, guardaron silencio. Y los que, y los que hacen el reproche no lo sabían, están aterrados. Ahora, los muertos, como resultado de estos acontecimientos, lo, lo, lo, eh, muchos lugares estaban siendo destruidos y los incendios eran inapagables, los muertos se cuentan por millones en el mundo en diferentes partes eh, de, de esta destrucción eh, esto nos lleva a un tiempo presente en el ahora donde la iglesia se encuentra eh, en esta misma posición es decir, de silencio porque nos van a hacer el reproche ustedes sabían y nunca dijeron nada por lo tanto es una iglesia que recibirá fuertes reproches por su indolencia por su, por su silencio ahora eh, eh, sin embargo, eh, cuando sucede este tipo de acontecimiento, eh, no es el tiempo aún de la lluvia tardía, del fuerte pregón. Porque cuando se cumpla el fuerte pregón, eh, allí de Apocalipsis 18, la iglesia, el pueblo de Dios, será una iglesia con gran poder. Y va a salir a denunciar bajo el poder del Espíritu de Dios la corrupción mundial, la obra del papado, la obra del espiritismo moderno. Todo será denunciado por el, eh, por el poder del Espíritu Santo a través de la voz del fuerte pregón. Por lo tanto, una iglesia llena del Espíritu Santo que sale a predicar el último mensaje de Dios para la humanidad, es una iglesia que no recibe reproche porque está denunciando todas las cosas y anuncia lo que va a venir porque llegó el momento del, precisamente del descenso del Espíritu Santo. Eh, por eso dice Apocalipsis 18.1 Vi descender del cielo a otro ángel con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído, ha caído Babilonia. Por lo tanto esa iglesia representada allí por ese ángel, por esa voz poderosa, la obra del Espíritu Santo en el tiempo final, eh, no es una iglesia que va a guardar silencio, pero resulta que acá eh, se le hace un reproche por guardar silencio. Por lo tanto... Eh, eh, es un tiempo en el cual el Espíritu de Dios aún no ha descendido, aún no se cumple la profecía de Apocalipsis 18. Es lo que sugiere, ¿cierto?, la evidencia eh, contextual que estamos eh, estudiando. Por lo tanto, esto nos lleva en cumplimiento y tiempo a, un, a una línea cronológica de, la, de nuestros días, ahora, en la actualidad, donde no sería... Eh, digamos, donde no nos equivocaríamos al decir que este, este cumplimiento de las bolas de fuego puede ser el siguiente evento después de la pandemia o bien dentro de la pandemia. Así es. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla dentro, durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Y en este momento estamos viviendo eh, circunstancias desalentadoras y prohibitivas. ¿Podemos salir libremente? No. Hay, eh, eh, hay circunstancias prohibitivas. Otra cita de White que se está cumpliendo en nuestros días. Las amonestaciones que la conformidad al mundo han hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase conservadora y superficial... Eh, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, va a renunciar a la fe. Todos aquellos que eh, se oponen, ¿cierto?, a mensajes y advertencias de esta naturaleza, esas mismas personas finalmente van a renunciar a la fe. Se acerca el tiempo, dice ella, se acerca el tiempo, subrayo esta palabra, cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios, antes de mucho esas ciudades serán sacudidas con violencia, cualesquiera que sean las dimensiones o la solidez de los edificios o las precauciones tomadas contra incendios, si el dedo de Dios toque esas casas en algún minuto y horas quedarán reducidas a escombros. Aquí ya no va a valer eh, las grandes reglas, ¿cierto?, eh, parámetros de construcción, estándares de calidad si el dedo de Dios lo toca será reducido a escombros nuevamente el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras no solamente con lo que ustedes aprecian allí lo habíamos hablado en otros momentos hacia atrás sino también con este tipo de acontecimientos. falta poco nuevamente relación al tiempo eh, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas de la tierra de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades eh, evangelismo en el capítulo, la página 26 y también recopilado en el evento de los últimos días deben de, la gente tiene que ser amonestada la gente tiene que saber de estos acontecimientos eh, y, porque falta poco para que las grandes ciudades sean barridas de la Tierra. Interesante. Hoy en día tenemos una pandemia, COVID-19. El próximo evento mundial post-pandemia, ¿cuál será? ¿Serán estas bolas de fuego que van a caer de la Tierra? Yo aquí puedo hablar de bolas de fuego que caen, describir la profecía, pero el impacto que esto va a generar, tal como lo vimos en el video de cuando cae el meteorito ahí en Chelyabinsk, un ruido ensordecedor, aterrador, y eh, cuando una tras otra empiecen a caer en la misma ciudad o en diferentes partes y los incendios sean inapagables, será realmente algo terrible, devastador. Cuando estas bolas de fuego comiencen a caer, mis amados oyentes allí, ¿cuáles van a ser las consecuencias mundiales de este evento? ¿Qué es lo que vamos, ¿De qué nos vamos a ir enterando? ¿Ciudades van a ser barridas de la tierra ayer estudiábamos que Dios va a destruir ciudades y lugares ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los demonios no solamente haciendo el mal hacia el otro sino también dictando leyes opresivas leyes injustas eh, que van en contra de los principios de Dios eh, avalando la inmoralidad sobre la tierra lo que Dios condenó, el hombre lo avala y redefine la moralidad. Y Dios nunca le entregó esa autoridad al hombre. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las consecuencias sobre la tierra? Muchas de estas bolas de fuego van a caer en el mar. El impacto en el mar será impresionante, será devastador, porque serán inmensas bolas de fuego, meteoritos precipitándose a la tierra en diferentes partes del mundo al mismo tiempo o tal vez en un espacio de tiempo, tal vez dentro de un día, dos días, o, o, o tal vez dentro de toda una semana, cayendo en diferentes partes y en el mar también. Y como consecuencia de aquello, ¿qué es lo que va a suceder cuando estos bólidos empiecen a impactar sobre la Tierra? Obviamente vamos a ver enormes tsunamis barriendo las costas en diferentes partes del mundo, en el, en, en el hemisferio norte, en el Atlántico, en el, en el Pacífico, eh, tsunamis dirigiéndose hacia las ciudades costeras de nuestras ciudades, también en nuestro país. Enormes tsunamis cuando estas bolas de fuego impacten sobre la tierra. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Y fíjense lo que la mensajera del Señor revela allí en Evento del Último Día, capítulo 2, página 24. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Miles de barcos, producto de estos enormes tsunamis. Armadas enteras se van a hundir. Y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Por millones. Eso es algo impresionante, nunca antes visto sobre la Tierra. Esto va a cambiar el curso. De nuestros mensajes, si es que nos queda ciudad, va a cambiar el curso de nuestros mensajes, advirtiendo de la, a, la, a la gente. Y cuando sepamos que los muertos se cuentan por millones, me voy a sentir culpable porque yo sabía de esto y nunca lo advertí, nunca lo comuniqué. Entonces habrá señales, dice Jesús, en el sol, la luna y la estrella, y en la tierra va a haber angustia de las gentes. Ahora, ¿por qué la gente, dice Jesús en su mensaje apocalíptico allí en el monte de los olivos, por qué va a estar angustiada la gente? No va a ser una angustia porque tiene un problema aquí, un problema allá, porque hay un problema familiar. No, dice claramente, y en la tierra angustia de las gentes de la humanidad y van a estar confundidas en esa angustia a su vez a causa del bramido del mar y de las olas ¿qué le pasa al mar? ¿qué le ocurre al mar que la gente se angustia? y especialmente del bramido de las olas el bramido de las olas obviamente no, no da lugar a dudas que se que está hablando de tsunamis enormes posiblemente con una altura de 50 100 metros eh, ¿es posible que se pueda producir un tsunami con una altura de 100 metros? Eh, sí, ya hay evidencia de eso eh, esto sucedió si no me equivoco no sé si en 1960 o en la década del 50, no recuerdo muy bien el, el año pero más o menos mediando por allí en la bahía de Lituya cuando un enorme desprendimiento de roca se precipitó sobre la bahía y generó una ola de prácticamente 500 metros de altura 500 metros de altura medio kilómetro y un padre junto a sus hijos su, junto a su hijo esa noche se encontraba eh, pescando en la bahía y precisamente la enorme ola tomó la frágil embarcación y lo llevó sobre la cresta cierto allí de la ola y lo depositó tierra adentro, 500 metros de altura. Ustedes lo pueden buscar allí en, en, en la internet, en, en, en, en, en, en anécdotas del pasado. Y ya hay evidencia de que sí se puede producir una ola de por lo menos 500 metros. Ahora estos meteoritos que van a caer sobre, la, sobre el mar eh, van a generar, y aquí Jesús lo dice, lo revela, nos lo muestra la gente va a estar angustiada y confundida a causa del bramido del mar, el bramido del mar y olas monstruosas, tsunamis. Y esto obviamente va a tener la consecuencia que los hombres van a estar desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que van a venir en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, es decir, los astros, amenazas que provienen desde el espacio exterior, sin embargo, ¿qué va a pasar con esto al caer en la tierra? Cuando estas bolas de fuego comiencen a caer ahora en tierra firme. Obviamente allí se nos describía que los incendios eran inapagables en diferentes partes del mundo. Manzanas enteras ardían, casas, edificios, ciudades estaban siendo arrasadas y barridas. Eh, y el Señor va a visitar los lugares más pecadores de la tierra donde los hombres se han prestado para la inmoralidad no solamente en el actuar sino también eh, al redactar y poner en ejecución eh, leyes inmorales, injustas y opresivas eh, estallarán incendios inesperadamente y, y, y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos no habrá esfuerzo humano los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas el fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Dios nos está haciendo una advertencia a través de estos acontecimientos. Y antes que suceda nos advierte a través de estas profecías, de estas citas. El impacto en tierra también va a ser devastador, porque cuando caigan en la tierra se va a estremecer el suelo a tal, de tal manera ...que los volcanes van a empezar a entrar en erupción... ...en diferentes partes del mundo... ...arrojando lava sobre aldeas, sobre ciudades... ...por lo tanto será un acontecimiento... ...devastador, pero terrorífico. También van a acontecer... ...producto del movimiento de las placas tectónicas... ...por el impacto de estos, de estos cuerpos encendidos... ...provenientes desde el espacio... Habrán eh, grandes terremotos por todas partes, al mismo tiempo, aparte del impacto de estas bolas de fuego cayendo, que ya lo hemos descrito, los tsunamis por todas partes, veremos terremotos por, todo, eh, por diferentes lugares. ¿Y qué sucederá en la, en la naturaleza? ¿Cómo se va a encontrar todo esto? Y poco antes de que Cristo venga, antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo va a estar convulsionado en la naturaleza. Fíjense que rayos del cielo unidos al fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y, y, y hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el sol levantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra harán que el agua hierva y despida rocas y tierra. Todo eso va a acontecer en la naturaleza, mis queridos. Por lo tanto, debemos de estar ahora preparándonos habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. ¿Es solemne para nosotros tener un mensaje, una revelación como la que tenemos? Es solemne, hay que compartirlo, hay que decirle a la gente lo que va a acontecer. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, ella describe la, prácticamente las mismas bolas de fuego de otra manera. Lloverá del cielo, fuego y azufre sobre las mismas ciudades. Eh, ¿Nos podemos hacer en este momento un, una visión de lo que va a acontecer? Pareciera que es muy catastrofista el mensaje que estoy presentando en esta oportunidad. O quizás hay, hay una palabra que a veces se utiliza... Eh, por diferentes personas sensacionalismo eh, yo te pregunto eh, el terremoto que hubo el año 2010 el 27 de febrero del 2010 en la madrugada eh, las olas que arrasaron el eh, dichato y otros lugares allá en el sur el tamaño de esa ola que era enorme eh, era sensacionalismo ¿Era sensacionalismo todas las personas que murieron ahogadas? ¿Era sensacionalismo el, el movimiento de 8.8? Y cuando caigan estas bolas de fuego tendremos la valentía para decir, aún así, ¿es sensacionalismo? Esto va a ocurrir. Esto no es sensacionalismo. Es un mensaje que proviene del cielo y Dios nos está advirtiendo a través de él. Las ciudades del mundo se nos advierte que van a ser barridas por los juicios de Dios, por lo tanto estas bolas de fuego van a cumplir también eh, esa, eh, esa obra destructiva. Satanás producirá enfermedades y desastres a tal punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Eh, actúa en, en las grandes conflagraciones, nuevamente la palabra, es decir, eh, los, en los incendios, catástrofes producidas por incendios en los grandes huracanes, tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, inundaciones, ciclones, marea extraordinaria, terremotos destruye mieses y a ellos le sigue la hambruna, eh, angustia y propaga por el aire emanaciones mefíticas y las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictes y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios estos juicios a pesar de la magnitud así como lo hemos visto serán enormes eh, estarán con mezcla de misericordia eh, Estas plagas van a ir menudeando más y más Y se van a hacer más y más desastrosas sobre la tierra Finalmente la destrucción va a caer sobre hombres y animales ¿De, ¿De qué cantidad de ciudades estamos hablando que van a ser destruidas? Dice allí también, se nos revela que ojalá el pueblo de Dios tuviera una noción De la destrucción inminente de millares de ...de ciudades, ahora casi, bueno, totalmente entregadas a la idolatría. ¿Y cuál será el tamaño de estas ciudades? ¿Serán pueblos pequeños, etcétera? Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, capitales, enormes ciudades. Veremos allí cómo las noticias del impacto de estas bolas de fuego... ...nos van a traer eh, un tiempo en el cual nos vamos a encaminar... ...prácticamente a medidas eh, que serán muy extremas en el mundo. Si ustedes estudian Apocalipsis 13, no solamente los eventos que están allí... ...sino que se, se preguntan por qué los hombres llegan a tomar las medidas eh, que allí... Las, la, ...las medidas, las leyes que están allí relatadas en Apocalipsis 13... ...es porque detrás de, de, de ese capítulo... ...revela que un gran acontecimiento sobre la Tierra aconteció... ...y la única forma de sobrevivir es eh, estableciendo un nuevo orden mundial sobre la Tierra. Y la gente va a estar de acuerdo. Ciudades populosas van a ser arrasadas sobre la Tierra. Y pronto, como consecuencia final, una gran angustia va a venir sobre la Tierra. Las consecuencias van a ser eh, devastadoras... Eh, estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas eh, eh, precisamente sospechadas por lo tanto mis amados oyentes mis queridos allí donde se encuentran eh, esta profecía impactante eh, personalmente nunca la había predicado nunca la había anunciado nunca la había estudiado y a través de este espacio que tenemos ahora a través de este canal, el mensaje del tercer ángel, donde tú te puedes suscribir allí, para que así de esa manera eh, poder seguir adelante con estos tipos de temas, eh, suscríbete al canal, eh, pincha allí en suscripción, y esto nos va a permitir seguir estudiando otro tipo de temas más. Grandes bolas de fuego, meteoritos, van a caer sobre la tierra en diferentes partes del mundo. La, la, la magnitud de la crisis que esto va a generar, eh, va a ser eh, devastadora, va a ser terrible eh, lo que estamos viviendo con la pandemia va a quedar a un lado ya no se va a mencionar más y lo que va a ocupar las páginas de los diarios lo que va a ocupar eh, la noticia a escala mundial serán los millones de muertos los enormes tsunamis con olas arriba de 50 metros en diferentes eh, partes del mundo en, en las zonas costeras de de destruyendo ciudades eh, me pregunto dónde estaremos nosotros, eh, dónde vamos a estar, eh, cuál será nuestra actitud, nuestra respuesta a aquellos eventos Creo que de allí en adelante nuestros discursos posiblemente, no sé, van a cambiar y nos vamos a evocar a lo que el Señor quiere Que estudiemos los eh, libros proféticos de Daniel y Apocalipsis para eh, ser advertidos de lo que va a venir eh, estoy atento a cualquier sugerencia de ustedes comentarios de ustedes también eh, me pueden escribir a mi correo electrónico que está allí aparece ahí abajito eh, eh, Fernando Silva eh, Quintana gmail.com o bien al a tercerangel eh, punto silva, arroba gmail .com, me pueden escribir también eh, o bien allí eh, hacer las preguntas en el ...ahí en los comentarios del video que después va a estar allí disponible también para ustedes relacionado con este tema. Eh, debemos de prepararnos. Ya hay señales de que este acontecimiento va a ocurrir dentro de muy poco... ...porque ya estamos viendo también bolas de fuego que se precipitan en diferentes partes... Eh, ...atraviesan ciudades y, y, y es motivo también de, de noticias. Pero el evento que eh, estudiamos aún está en el porvenir... Y ese porvenir no es allá en el tiempo de angustia de Jacob, ni mucho menos en el tiempo de angustia previo. Es en nuestros días, en una iglesia, en un pueblo de Dios que eh, a pesar de que sabía de estos juicios, sin embargo no dijo nada. Nosotros no lo sabíamos, fue el reproche de la gente aterrorizada. Espero que estemos dentro de aquellos que hemos comunicado esta verdad y así también nosotros ...nos preparemos para lo que pronto va a suceder sobre la Tierra. Eh, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes... ...quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Eh, eh, María Cecilia Delgado, excelente, gracias por invitarme. También saludo para Alicia Silva allí desde Santiago. Eh, José Alberto Guerra Ramos... Eh, la ola más grande jamás registrada midió más de 500 metros y se descubrió el 9 de julio exactamente en 1958 eh, en la bahía de Lituya. Gracias allí mi amado oyente por hacerme recordar. En 1958 fue la ola y midió 500 metros de altura. Imagínense, eh, Alfredo Mondaca allí desde Chillán el tsunami de Bahía Lituya fue, una, fue un desastre natural ocurrido el, el 9 de julio de 1958. Allí, cierto, corrobora Alfredo la información que nos manda también eh, José Alberto Guerra eh, Ramos. Eh, Elmer Yempén, feliz sábado hermano. Allí Elmer Yempén de la iglesia de San Isidro. Un feliz sábado para, para Elmer junto a su esposa Emilia y a su hijito también. Eh, Ilse González, feliz sábado hermanos desde Quinteros eh, José Alberto Guerra Ramos también allí desde Arica eh, Nick soy Nicolás Carmona desde Chillán, eh, gusto de saludarte Nicolás allí uno de los videos que veíamos en el, al inicio de este programa, precisamente fue editado por eh, Nicolás eh, Carmona, así que le, damos, le doy las gracias a él por cooperarnos también en poder eh, entregar este mensaje Violeta Acuña, feliz sábado, muchas bendiciones Allí mi hermana Violeta eh, desde La Serena Ruth Cortés, un feliz sábado para cada uno de ustedes Alejandra Araya, feliz sábado desde Quintero Allí Alfredo, Julia Pozo también nos han estado acompañando durante esta transmisión en vivo que el Señor les bendiga. Grandes bendiciones. Yo los invito para que ustedes puedan estudiar estos temas en forma eh, personal, en sus casas. Y estamos frente a grandes acontecimientos sobre la tierra. Eh, cosas que el mundo nunca había visto van a suceder en nuestros días. No, no creo equivocarme, tampoco tengo temor a equivocarme, que este evento posiblemente sea el siguiente evento post-pandemia, o bien, tal vez, dentro de este crisis que estamos ocasionando y los eventos se van a ir desatando sobre la tierra en lo que va a venir quiero despedirme de ustedes agradeciendo que se hayan tomado este tiempo en, eh, en acompañarme y poder compartir este mensaje e invitarles también para la próxima semana a otro estudio que vamos a tener a otra profecía eh, relacionado con Daniel o bien con el libro de el, el libro de Apocalipsis vamos a orar les vamos a pedir a Dios que nos acompañe durante esta noche y este mensaje quede también en nuestros corazones Señor gracias por este momento pedimos tu bendición en cada uno de nuestras vidas, familias seres queridos, ten misericordia de nosotros y prepáranos para lo que pronto va a acontecer sobre la tierra para lo que va a suceder ayúdanos Señor y permítenos reflexionar solemnemente en lo que va a acontecer y poder advertirle a muchos de lo que viene. Dios nos ama, tú nos amas, y eso lo revelas anunciándonos, advirtiéndonos lo que va a acontecer. Gracias, Señor, por tu palabra y a ti nos encomendamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Eh, que este sea un sábado de reflexión, de meditación y poder allí... Eh, comprender las cosas que van a ocurrir sobre la tierra un abrazo cordial para todos ustedes y inscríbanse al canal suscríbanse para que de esa manera eh, podamos seguir adelante compartiendo este mensaje grandes bendiciones